Volvimos a la escena con los camaradas, les volvimos a cortar las alas. Fuck, llenas, todos con su Winston. Yo con mi Jameson observo la fauna discotequera. Nos quedamos fuera con el guardia, porque somos de liarla, no de bailar. Sin ser de Madrid y allí ya nos han echado de todos lados. Ansejo ya a mí. Mi sitio es el garito y si me meten a una disco voy al servicio a echar un free conmigo mismo. Espejito, espejito, me miro a mí mismo y me guiño.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 El aullido de las lobas atraen a la pantera Buitres y gusanos mirando lo que les cae Las llenas acechan la noche salvaje Me exprimo el coco, suelto la tinta Somos vagos menos si vamos por la quinta Toma asiento, escribo lento, bebo rápido No somos de cuento princesita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 y los borrachos dicen siempre la verdad Pregunta lo que quieras que tenemos la respuesta Haciendo S a eso de las seis, Pero se nota en el aire que desprenden Sigo siendo el mismo, ¿no lo veis? Yo, el malo de la peli pero el prota Siempre, que me van a contar? Tengo escalera real, tus faroles dan igual Posturetas, yo sé cómo torturarlos Les pongo a beber whisky no les dejo publicarlo Se cotiza alto el aparente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 y gusanos mirando lo que les cae. Las llenas acechan la noche salvaje. Apoyado en la barra con un cachi. Casa curro, coche, no hace falta más. Las luces encendidas y la bata puesta. Me paseo como Belfort por la juerga. Nos quedamos fuera del garito y de la escena, con la copa cuestas y las ojeras mañaneras. Los vaqueros del oeste dejan huella, cataratas en el Niágara, la vida es bella. Con el Viti dando clases de moral, mora para el Cali, talibanes en el Arenal. Comencemos con nuestro discurso oral, esta noche dos intrusos que acaban en tu hogar. Dando amor a las chicas en los after. romántico de camping y con clase. Al margen estuvimos, pero aquí estamos Los mismos gestos sumando años yeah.